Buongiorno Da Pablo Muy buenos días El giorno de hoy Te invito a hacer el cueste de entrenamiento. El giorno de hoy Vamos a llenar la gamba Desde de casa He portado mi valilleta Con mi 20 kg. Vamos a, a hacer 5 ejercicios Per nuestra gamba Vale, vale No es cosí tanto grande Pero mi soño al menos Al menos la, la, la mantenemos un poco tonificada Cosí cuando tú Tú riescas a andar en palestra Tú la yunges un peso al ejercicio importantísimo el alineamiento de la gamba, le damos estabilidad a nuestro cuerpo, en la base tú cuando has visto un, un palacio o un edificio con sí sin la base, mi sueño es la base porque aquello nos da la estabilidad y qué medio de de trobar es siempre el equilibrio grande soto grande soto y grande su, por el día de hoy yo voy a hacer 5 ejercicios per la gamba hoy ejercicio lo voy a repetir tres veces, pero tú a casa te consiglio de al menos de repetirlo 4 a 5 veces. ¿por qué? porque así eh, fatigamos el músculo después que lo fatigamos podemos hacer un reposo y así el músculo va creciendo ahora voy a hacer 5 ejercicios, hoy ejercicio lo repito tres veces. yo espero que este entrenamiento sea eficaz para ti Tú no compites conmigo, tú compites con tu exceso. Ok, andiamo, vamos a iniciar con un poquito de riscaldamiento. Hacemos dos o tres ejercicios de, de stretching e iniciamos nuestros ejercicios per una gamba tónica, una gamba como Cristiano Ronaldo, más grande, barba. ancora <risas> debo meter un, un poquito de masa, un poquito de masa. Ok, perfecto, vamos a moverlo en nuestro posto vamos a mover un poquito el brazo, pillete y avante, tiro un poquito avante. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer 30 jumping ya, 30 jumping ya, vamos a hacer 30 skipping, vamos a hacer 10 squash jam, 10 squat jump. 30, 30 skipping, 30 skipping y vamos 10 jumping ya. Ok, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate. Ta, ta, ta, ta. Ok, ok. ¿Y tú aún no te has inscrito a este canal? Iscrivete adesso. Ok, perfetto. 3, 2, 1, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7 8 9 10 Ok, prepárate prepárate Preparate Vamos a hacer el Vamos a portar su Su el ginocchio Su el ginocchio lo más più, lo più alto posible 3 2 1 Via 1 2 3 4 5 6 Espostate 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <ride> Ya attori <estoy> stacco! <ride> no, no, no! Quando no. siamo arrivati? Quando siamo arrivati? Vamos a fare 10 Squash jam Squash jam Posizioni e Scendo, scendo 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimo in più, ok, perfetto, perfetto, perfetto, eh, eh, eh, tanta gente le corre le gambe, le corre, le corre Solamente le piace la parte superiore, mostrar el pecho, la schiena y soto, así, ¿cuál es el objetivo? el objetivo es encontrar el equilibrio, ok, perfecto vamos a hacer un poquito de stretch, piego este ginocchio. y haciendo lentamente un entrenamiento completo para cambio, cambio Perfecto. Con, senza piegar el ginocchio, eschenlo. Fino a donde yo riesca. Me fermo. Cambio. Cambio. aportar el talón al glúteo sí. todo un poquito de contrato debo mejorar la espalda es largo y el siendo guarda senza que el ginocchio pase la punta del pie ah, pues. ok, pero primo inicial ¿eh? Guardale, la me gusta mía mágica la medio de hidratación es el agua pero yo siempre prendo puesto de ya puedes guardar que, que mágico es con sabor arancha, me piace, me piace. ¡Ah! Sabroso, rico, rico, rico. Perfecto, perfecto. Prendo mi, mi, mi peso, que son aproximadamente 10 kg por ogni manubrio. Tú, si no hay un peso, no, no hay problema. Puedes hacerlo sin sal sin peso. Prende dos confecciones de agua, de, de vino, de olio, cualquier cosa que sea pesante. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fare la nostra sentadiglia, il nostro Vamos a fare 12. Allora, la stessa misura della spalla, E scendo lentamente, lentamente. Va. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Uf. Respira. Quattro. Quattro. Cinque. Cinque, cinque, cinque, cinque. 6 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8 9, 10, andiamo a fare due in più. hacemos otra nuestra, nuestra primera serie nuestra primera serie no repetido dos veces más dos veces más dos veces más valeto prima lo repito io 3 volte tu a casa yo para no inventar el video otro lungo lo faccio 3 volte pero tu casa lo fai 3 4 aunque 5 así estimula bene el músculo ¡Ale! Con la ancora debo lavorare. debo lavorare. la capa ci le un poquito de, de empeño, empeño. Cierto, todo en palestra, fai otros ejercicios, fai la, la, prensa, fai, un poco el adductores, Aunque igual vamos a hacer un poco el cuadriceps y todo. Ok. respiro profundo, la pausa. Ok, vamos con nuestra segunda, segunda. Siempre que prendamos un peso, prendámoslo con la fuerza de la, de, de la, de la, de la, de la gamba. Cosí, en esta posición. Ahí. Cosí te fai mal en la izquierda. Cosí, cosí solo. Ok, perfecto. Lo faccio de lado, cosí. Guardate bien. Abro este sábado sobre la espalda. Vamos a hacer el 12. 3, 2, 1, via. 1, Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. 100, 100, 100. 1, 2, 3. Comienza a venir afuera el gocho de su toro. Oh. Ay, ay, ay. Forza, forza. Forza. Domani vamos a probar esta gamba un po' tónica. Un po' tónica. Domani podemos hacer un, un bel entrenamiento de un tabata de cardio con un poco de stretch y estamos ready, estamos a tono, en forma <ríe> vamos a ver un poquito de, de mi líquido arancione ah, sabroso, me piace, me piace. aunque no olvidar de beber el agua perfecto Perfetto, me siento bien, me siento cargo con el arma. Vamos a hacer nuestro, nuestro, último, nuestro último ejercicio. Nuestro último ejercicio de escoba. Bajo yendo, prendo, ok. Va. bajo. Max siempre considerado. Se está sobre la espalda. Se va. 3, 2, 1, via. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dieci. Me quedo uno, dos, tres. ok, madre de Dios, madre de Dios! Respira, cuatro gocchos. La gota, la gota grossa, la gota gorda viene ya por. Ay, tuto, tuto que sea por la salud, no la vanidad, la salud. Si tú curas tu salud, es una fuente de riqueza de la salud, por eso, si tú, tú curas tu salud, serás el più cárigo, pibu enérgico, vive de pibu <risas> ok, vamos a hacer la pausa, a eso, vamos a y vamos a hacer otro ejercicio que, que es muy importante vamos a hacer el stack o peso muerto, voy a comprar yo el peso, de esta forma, piego ligeramente en el ginocchio, izquierda, derecha y salgo, cuando salgo, contraigo el glúteo. Ta, guarda. Ta. <risas> salgo, ta, salgo y contraigo mi glúteo. Echendo, ta, y contraigo mi glúteo. Ta, y contraigo mi glúteo. Guarda, el pecho va adelante, pero es que la esquina siempre está directa, guarda. No así dando curvatura, no, no, directa, guarda, dirita. ok. si tú no hay un peso, mames, no hay sin peso ¿cuál sin un con un bastón eh? con una eh? mano. ok, perfecto nuestro segundo ejercicio ¿cuántas repeticiones vamos a hacer? vamos a hacer ¿cuál estamos elaborando? estamos elaborando con este cuerpo muscular el brisecular o el femoral en español pues, aquí con este ejercicio vamos a elaborar esta parte aunque elaboramos un poco la lumbar ok, perfecto Perfecto, lo faccio así de lado, así guardate el movimiento. Prende el peso, como he dicho antes, con de la gamba. Vámonos, la, la esquina directa, la esquina directa, esquina directa, y salvo. Vamos a fare 15. 1, 2, contenga los glúteos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2, 3, 4, 5, último, último, último, lentamente, lentamente, oh, perfecto, uno en più marca la diferencia, la vida te premierà todo el esfuerzo que tú les recuerdo, en, en mi canal o una playlist Podemos guardar ejercicio moderado, intenso eh, Para el principiante, ejercicio con elástico ejercicio con manubri, para las espalda, para eh, el abdomen, para el pecho Hay todo, dale una guardatina Date una guardatina y condivide, eh, condivide mi canal aunque los videos ¿sí? Sean útiles, prende lo que sea medio, lo que sea più lo que vaya bene para ti, porque ciertos ejercicios no van a venir todo el mundo, la gente no riesce a hacerlo porque ha alguna limitación Ok, perfecto, perfecto. Eh, vamos a hacerlo en nuestra segunda serie. Nuestra segunda serie, ah, vamos a hacerlo de frente, de frente, frente. Vamos pues a abrir, a la de la espalda, aunque corto, guarda, importante la esquina. Va, vada, schiena diritta 3, 2, 1, via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 su torre viene por, por el amio me me me mi que no es un problema pero no es un problema ahora, a ver estamos entrenando con este ejercicio del de, de peso morto está aquí lo consiglio de entrenarlo con più peso più peso, peso, porque este músculo posterior es un músculo muy potente ahora tú le puedes cargar de più. pero como estamos en casa estamos colaborando solamente con con 20 kg, 20 kg. Laboramos con lo que habíamos, ¿no? Ok, perfecto. Veo un poquito de, de mi líquido aranchone. Ah, sabor, sabor. Sabor, arancha. Perfecto, perfecto. Ah, vamos a poner nuestro, nuestro último, nuestro último para la parte posterior, nuestro stacking. Se siente, se siente. Prepárate. Prepárate. 3, 2, 1. Via. Via. Ok. Abro, abro. Y se va, se va. Se va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Peso muy ligero, muy cerca del 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, último, ok, perfecto, perfecto, una pequeña pausa, voy a basar el, el peso porque el próximo ejercicio es un ejercicio oh. que que es un poquito un poquito de coordinación, aunque vamos a dar un poquito de, de salto, cierto. La gente que no riesga para el salto, le voy a dar otro otro modo de hacer el ejercicio, el ejercicio. Te voy a ver, te, te voy a mostrar cómo se fue ¿Ok? Estamos estamos avanzando el peso porque eh, este próximo un poquito coordinativo y y es un poquito que Tú tienes ejercicios de la capa son fatigosos. Pero se lo voy a mover. Ok. ¿La hacemos con este cuadro? Ok. Nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer con este, guarda, tipo saltelo, vamos a hacer con esto, vamos a hacer con esto, ta, ta, ta, ta. Ok, las personas que tengan problemas con el ginocchio, que no puedan hacer el salto, pueden modificar el ejercicio, pueden hacer esto así: vengo y esciendo, cambio y esciendo, cambio y esciendo, ok, ok. <risas> Pero primero lo vamos a hacer el jumping. El jumping, como es un poquito matador. matador, Vamos a hacer al menos 12. 12 Voy a hacer 12 matador y 12 normal. Y así al menos doy un poquito de igualdad para la gente que, que no riesga de hacer este ejercicio ¿sí? con, con el saltero. Ok, perfecto. Mitamos este peso aquí. Vamos a hacerlo aquí. Ta, ta, ok no, vamos a farlo qua così perché magari qua mi faccio male ok prendo il peso prendo il peso, Vamos a fare 12, 12 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2 in più 3, 3. Madre de Dios, madre de Dios. Importantísimo, con este ejercicio evitemos de, de llevar el ginocchio avanti. Arriba y De yendo. El ginocchio avanti no me bien porque te falla mal la rótula. Te falla mal, te falla mal, es la idea. La idea es que tú seas firme, como un caballo. Oiga, decente, ¿no? El batito cardíaco sale. Pausa, pausa. Antes, lo voy a voy a para la, la otra variante. Para las personas que, que, que no han el equilibrio, que han el problema de, magari, de, de, del salto, si el impacto, lo voy a hacer de la otra forma que creo que propongan que yo. Respira profundo, respira, respira. Ay, ay, ay. Saludos a todas las personas que nos guarda tú que seis benutos el, el giorno de hoy seis benvenuti bienvenido ok vamos con nuestra segunda prendo el peso siempre con la fuerza de la de la de, de la espalda no de la espalda no de la gamba guarda así ok perfecto palo con una gamba, con una con una con una va está uno cambio de gamba 2 tres 4 grande avanti yyendo 5, 5 6 7 8 blocco blocco 10 8 9 10 1 lo sé que la gamba es un poquito difícil, lo no sé, pero... Fan bene cuando tú te metes el gin y sientes que, que la gamba, hay una gamba ahí, hay una base, hay una estabilidad. No, debo empezar de a pelirar, debo empezar de a pelirar, debo meter un poco de peso, tengo debo comer de tanto polo, aunque tanto tono... Uff! Tantas patate, ¿no? Poco carbohidratos, cocino tan poder de energía aunque el plátano ay, ay, ay. ok eh, un poquillo de dilatación eh, eh, y faccio faccio nuestro último nuestro último sí, pero... lo voy a hacer así de frente así guardate el movimiento ¿va ¿Vale? yo lo faccio con saltero si tú con saltero no lo lleches hazlo como lo he fatto la es la, la última vuelta, el la último la última que he hecho ahora, prego, 3, 2, 1, via, ok 3, 2, 1, via, 1, 2, 3 me ha dicho de varios pues este entrenamientos de hambre hoy era abdominales ahí uh, Giuseppe cómo andamos Giuseppe Sergio cómo era el evento de el evento de Gambe? ok se siente ok adiós pues hachamos una pausa tú fai la pausa ¿Cuál es el continuo? Vamos a elaborar este músculo. ¿Cuál pues este es el cuadricipiti? ¿Por qué cuadricipiti? Pues se compone de cuatro partes: cuatro, cuatro. El yo nuevo, yo vamos a hacerlo con, con la celda. tú tú Hacemos una sedia. ¿Qué vamos a hacer? Voy a meter el, el, un solo peso porque. Cuando uno, cuando uno no riesgo. Pecado que cueste manubrio a esto, si no, le poteva a Junge de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Ta. Ta. Esto se llama less station Para borrar el, el, el, el cuadricipite. Pecado que haga esto, si no, me faccio lo medio. Ok. Voy a, como he dicho prima, estoy haciendo 3 de, de ogni ejercicio. Todo lo que para ir. 4, aunque 5 perfecto vamos a iniciar, a ah, pues, qué ha con este peso Lo eh, ¿no prendo para así. donde no me se cuesta, sería más fácil, pero a ver, eh, no Esto es lo que habíamos no podemos, podemos probar soluciones, solución no, no crear el problema que vamos a hacer, me ataco fuerte de, de, de la y voy a estirar en la, la gamba, 3, 2, 1, 1 Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Ah. Ah. Presente Brucia. Brucia. Brucia. Brucia. Brucia. Brucia. Brucha, brucha, brucha, brucha. Vendo una gambina de. Una gamba de. Una gamba de poro, pero. Firme, Piccola, pero potente. Estoy sudando, estoy sudando. Ok. Ok. Ya tomando, yo facho un poquito de, de. ejercicio cardio, cardio. En cardio, a mí me piace correr o aunque saltar la corda. Me piace. Paso el circuito el intervalo de, de la corda, un minuto de corda, 10 segundos, 15 segundos de recupero y pa pa pa pa. Siempre en forma perfecto, perfecto. 60, 60, 60. Ánimo guerrieri, tú no te fermas más, tú no te fermas más. Soy un gladiatore. Soy una persona vincente, tú no mola más vas a ver grandes resultados y seis constante cuáles puestos ejercicios o alénate conmigo me, al menos de 2 a 3 vueltas a semana, faltas por 6 meses ¿Dónde me dice Pablo me ha servido Pablo no me ha servido Lázame tu comentario. yo te respondo ok, okay. andiamo con nuestra segunda segunda de acuerdo que sea bien, bien bien firme prendo el peso ¿cuál? me meto la mano dietro de, de la serie posiblemente un poco de estabilidad 3, 2, 1 bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 ah, Brucha, brucha, brucha Brucha Aunque faccio más fatica porque Hago esta Este Este es Ahora Debo alzar un tanto el pie Si no Lo haré normal como, como Como en la palestra Pero va bien No hay si problema problemas, Niente problema No se se ferma más Ok, manca aguda, eh, mi hidratación, que no manque. Ah, sabor a me piace, piano piano te voy portando ¡avante, avante! tu ancora no te inscrito, escríbete Escríbete a mi canal, Lásame tu comentario, Pablo. Voy un alineamiento para el, el tricipite, lo fachamos Pablo, voy un alineamiento para, para el abdomen lo fachamos Pablo, voy un alineamiento para, para marcar el brazo, lo fachamos Voy un alineamiento para el el pulso, lo fachamos Pablo, voy un, voy a probar un fidanzata, una finanzata, bueno no lo facho yo, pero si ¿sí te ayudo a crear buenos hábitos y, a, y a ayudarte eh, a mejorar la autoestima porque te sientes fuerte, cargo, así es todo. Abre un poquito la, la, la espalda, pero también da un poquito de seguridad. Tanta gente cam camina así, no va bien. Abre un poquito la espalda, eh, guarda de frente, impotente, sí, así como, como un guerrero. Perfecto. <risas> vamos con la última. Yo parlo, parlo, parlo, así. Così, così mi riposo okay. ultimo, ultimo, ultimo madre di dio questa è mia sapiga questa mi fa bruciare le gambe ok, preparate 3, 2, 1 via 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6 Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Ah. Brucia, brucia, brucia, brucia, brucia. Se vedete l'allenamento che va bene, no? Funziona, funziona, funziona. Mandalo qua. Mandalo qua. mandalo qua. E qua cipiti Ok, nuestro último ejercicio porque no voy a ser così, così fatigoso con vos y este cuá, cosí si le da un poquito de de, de estabilidad. ¿Con este lo podemos hacer pegado al muro. ¿Qué voy a hacer, Voy a parar un poquito de porpacho en esta posición, esto lo podemos hacer al muro, a la puerta en una parte donde nos podamos eh, eh, meter o ponernos que voy a hacer en posiciones salgo uno, dos y escendo uno, dos y escendo uno, dos y escendo puro colpacho yo por esto he usado un poquito este examen así vamos a sentir un poquito de de fatiga, de fatiga, como, como un poco de esfuerzo ¿Qué voy a hacer? vamos a ver, voy a meterle voy a meterle este peso para. no le meto aquí un peso porque no voy lo que cuesta ser rimbalse ¿no? o esto se triunfa ahí en casa, en un eh, mechino en la puerta o al muro voy a meterle todo el peso que voy okay. Quanta vamos a hacer? Vamos a fare una quindicina. Preparate. 3 2 1 Via. Escendo. Va. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ok uh, Madre de Dios, se siente ya Brucha, brucha el polpacho Brucha, brucha, brucha Brucha Aunque también está bruchando el con del ejercicio anterior Todo en casa, no hay problema, va. Estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando. Uf. Uf. No dimentiquemos de, de fare stretch. Stretch en el final. La gambía está creciendo un poquito de, de potencia. Ok. Ahora vamos a hacer nuestra segunda. La segunda serie. 15, 3, 2, 1, via, scendo, scendo, scendo, scendo, scendo, scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah. Un saludo para todas las gente que se suscriben a este canal. Veramente gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Que de hoy soy sono yo, soy sono, yo sono, sono de la Colombia. De la Colombia, soy laureato en educación física en mi país. He jugado por tanto tiempo tanto para volar no solo un così troppo alto, pero una explosividad ¡Pah! salto, salto como un grillo o pues saltaba Ancora, ancora un poquito de memoria Ancora un poquito de memoria he jugado para el vuelo con Italia, he jugado B2 a Novi Ligure. he jugado con la selección de, de mi chita, de Medellín y también con la Universidad Politécnico Jaliza Sacardelli Ok, no paro más de <ríe> Último esfuerzo, último, último. La clave, la clave de todo esto es ser constante. Si tú te alenas de dos vueltas a semana por 8 meses, todo un año, vas a tener grandísimos resultados. Dos vueltas a semana, todo el año. Guarda. In questo non vince il più veloce, sino il più costante. Ok, ultimo, ultimo, ultimo. Ultimo Paolo, ti parlo troppo. 3 2 1 via. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, 5, 5 in più, 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Oh, oh. Te l'abbiamo fatta. Te l'abbiamo fatta. non È stato così facile. Rico, ricco queste. Rico queste. Questa è butta. Ok, vamos a hacer un poquito de, de, de tres ejercicios de stretching y basta, basta por hoy, basta por hoy nah, Paso adelante, vamos a hacer un ejercicio así, dilito, haz una pequeña presión adelante. Cambio, Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. scendere, cambio, cambio, ok piego il ginocchio, gamba diritta e scendo, cambio, peso avanti. cambio perfecto, más a tirar un poquito ahí. el solio, el polpacio, cambio Ok, por el giorno de hoy habíamos finito. Miles y miles, miles, miles gracias a todas las personas que se han allenado con este entrenamiento. Per gambe, gracias miles y por la próxima. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Recuerde, Pablo.